Mexico. Mexico. They're laughing at us. Donald. Mexico. <laughs> And now they're beating us economically. They are not our friend. Believe me. But they're killing us economically. Mexico. The U.S. has become a dumping ground. The American dream is dead. Estamos probando el Overwatch. Luego les cuento la experiencia. Bueno, Mexicano. Sí, no. Roel, ah. sí, no, el el, mexicano. Mexico at the border, they're <laughs> laughing at us at our stupidity. Ah. <laughs> No. No. no, ¿de quién? De no. One Piece. Ah, de One Piece. Sí. Yeah. No, no, no, One Piece. Me dijeron, me dijeron, ese es el mago de ojo y me trolearon. Me oh. jodieron. Yeah. Sí, me trolearon. Oh, wow. <laughs> Para que en este momento esa grabación quedara así, ¡No! te lo dijeron. I don't want Estoy grabando. Sí, sí, sí. me Que mi canal llegue a mil suscriptores. Se puede. Claro que sí, se puede. Ah, bueno. Te adoro. Mira. seguí a mi wife la conseguí por fin a ver un baile un baile un baile un baile lo que sea lo que sea lo que sea, sea. besame Quiero sentir tus labios, besándome otra vez Suave, besando, Su Su oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Suave, vez. besa, besame no, besa, besa, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, si te oculto por aquí me sale por allá lo único que yo quiero no ganas sufrir yeah. <tose> Ese es mi calla, a ver, a ver, a ver Tarán, así calla. Bueno, yo iba a subir esto doblado Pero tienen que escucharlo de sus propias palabras Subió el agua de limón ¿No el agua de limón a dos mil bolos? No, marico, subió a tres Qué descaro man. Marico, no, no, ya, no, ya no te quiero Yo no quiero más doblaje. Ah, ¿pensaron que no lo iba a doblar? Bueno, sí, <ríe> claro que sí, lo voy a doblar. Bueno, yo subí el agua de limón a 3.000 porque, bueno, estaba haciendo pérdida, pues, el esfuerzo, la dedicación, pues, y, bueno, estaba subiendo para arriba a buscar los limones y estaba haciendo pérdida. Bueno, he pasado. <risa> <risa> se mamute, se martan. Bueno, ya saqué material para doblar. No, maleate, quieren, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Es una vez, se puso el encima Me dio así. Hola. Ali ¿Cómo estás? Me voy en eso ¿Qué te parece ser amiga de un famoso? Uy. Me pasa el pack y me pasaba la puta de uno. Epa, epa. Está siendo grabado, amiguito. Bueno, con esto concluimos ya el día de hoy. Saquitapias. aquí Tapias. El, bueno, eh, bueno, él es de, el, uno de los más famosos en el grupo de Frocky. Y moderador. Y, mo, y moderador, porque lo nombraron hoy okay, moderador. moderador. <risa> <risa> el que se suscriba a dos arepas gratis. Amalo. El que se suscriba a gratis, yo Con aguacate. Wow. Amalo pues. Con nada. Like y el que se suscriba a una arepa de aguacate favorito, y que somos de huevo, somos Team Dinamita vente, mira, mira, mira ven acá equipo dinamita? Equipo, que dinamita. Que, que, que equipo dinamita equipo Dinamita Dinamita no me estalló no, no, no, somos cuatro nada más el Aro, el no qué el el Gato no. con no, no. botas ese man es el el burro El cuadrón lobo y, y Pinocho Porque ya cuando va. dice mentiras le crece más ah, atención. No, eso, eso, eso, eso. Bueno, dale like, suscríbete Y si quieren más eventos así Pues van a tener que esperarse porque no hay más Bueno, chance